El chique y el flaco E.J.C El que produce solo Siempre pienso en Aunque pase el tiempo, aunque pasen las horas Mi mente y mi alma te reclama cada hora No te miento que he tratado de olvidarte a través del tiempo Y por mucho que lo intentes yo nunca lo consigo Siéndote honesto hay momentos que yo sueño contigo Y cuando despierto y veo que a mi lado tú no estás Por dentro siento un gran vacío, una necesidad A veces me pregunto si algún día a mi lado volverás Si te llevo muy adentro de mi corazón, baby, ¿qué voy a hacer? Si estás muy adentro de mi ser, no puedo olvidarte. Siempre pienso en ti, mi amor. Ya, yeah. sin ti me siento incompleto, perdido como vagabundo, sin rumbo en este mundo, caminando sobre el laberinto, buscando una luz que alumbre mi camino, inquieto. Si te llevo muy adentro de mi corazón Baby, ¿qué voy a hacer? Si estás muy adentro de mi ser No puedo olvidarte, siempre pienso en ti mi amor Quisiera volver atrás y recuperarte Desde que te marchaste Yo ya no soy el mismo, me hace falta todo Tu ciencia está en todas partes Mi mente y mi alma no dejan de extrañarte No no me hablé de ti, donde quiera que yo voy todo me recuerda a ti Muchos dicen que con el tiempo las heridas sanan, pero eso no es cierto Siéndote honesto, entre más pasa el tiempo esto no se calma, esto no se apaga Mi deseo de tenerte crece, aumenta más mi ganas ¿Qué voy a hacer para olvidarte si te llevo muy adentro de mi corazón?